La, ¿La señora tuya está? Sí. Ella viene a tomar una foto de pues, esas cosas de allí. Muchas gracias. No, primero que todo, hay una mala información del EDU. Diciendo que ya se fue toda la gente de Nanajal. Naranjal todavía está vivo. Pero solamente han salido 28 mecánicos de la, de, de, del entorno, de los 600 y pico que teníamos. Han salido 28, o sea que no ha salido el 10%, no ha salido el 10 de la comunidad. Empezó, empezó por la 2, porque no, fue, no pudo comprar el espacio de la 1. Los residentes, los, los propietarios de la 1, dijeron que no le vendían a ellos. Entonces dijeron, empecemos por la 2. A ellos les queda más fácil de empezar por la 2 porque como era el alto porcentaje era de una sola familia, es más fácil negociar con una sola familia que con todos. Ahora están hablando de pasar acá a la 3, pero la 3 también tiene una parte que es de los gases, pero tiene otra parte que es de muchas personas diferentes. También hay complejidad en eso y tampoco hay garantías. Mientras no en las garantías, vuelvo y digo, del, del 543, de las compensaciones, yo creo que difícilmente se va a poder ejecutar. Antonio María López de eh, soy líder comunitario hace muchísimos años. Hay 160 familias, eh, familias que están fluctuando entre 4 y 5 personas por, por hogar. En una forma bastante paupérrima porque ahí está todo cero, aunque legalmente dice que está no cero, y aquí yo diría que está tu cero. Ahí en este momento hay 7, 8 inquilidatos. inquilinatos que son bastante complejos porque algunos se los, los, los utilizan para consumir. Pero es un barrio bueno relativamente. Podría entrar y hacer un en la... Podemos entrar. En la... Hola, ya, ya. Ya. Siga, siga. Tranquilo, esto es bodega y a la de ese depósito de herramientas. Todo esto es reciclaje, todo lo que hay acá en este, en este sector. Reciclaje. Y por acá en este, en este lado tenemos aquí la habitación donde donde hacemos el reposo, donde dormimos. En esta casa vivió Fruco y vivió eh, otros cantantes que venían y se hacían tertulia con él. Milulú, venga. Esta parte era una piscina. ¿Era piscina? Sí, esta era una piscina acá donde se bañaba pues la gente era. Era la única casa de Naranjal que tenía piscina. Entonces, ahí ve usted el baldosín hasta donde llega el baldosín, es en la altura de la piscina. Es que lo doyera un poquito de, de dedo parado, digámoslo así. ¿verdad? Y luego ya, entonces, eh, desafortunadamente ya los hijos se les se le dispersaron mucho por situaciones del vicio porque este barrio desafortunadamente tuvo una connotación bastante grande de, de, consumo, de, de venta y consumo de estupefacientes. Sí. Eh, ellos tienen una deuda grande con el Banco Popular, y yo estoy subsanando esa deuda, pero eso yo estoy viviendo acá porque estoy subsanando esa deuda con el Banco Popular, de lo que le paga allá de arriendo se lo estoy pagando al Banco Popular, la caja agraria, perdona la caja agraria, para tratar de salvar la situación porque yo digo no me dejo sacar de aquí, pero también entonces tengo que buscar la forma de quedarme en una forma de que siendo esto es que es ajeno, que no es mío, pero que también yo pueda tener algún derecho cuando esté aquí porque llevo 18 años viviendo en esa casa. Donde duermo. Es decir, este es como, como el santuario de... Aquí les pongo a pensar, a recapacitar muchas cosas, duermo y proyecto muchas cosas también desde aquí. ¿Qué más tengo acá? Todo lo que tengo ahí es documentación de, de, para leer y todo eso, por eso lo tengo así levantadito, porque está... Residencia se inunda mucho ¿Sí? debido a, al, al problema que tenemos con las quebradas, la Magdalena y la Hueso. Como se inunda tanto, entonces yo lo que es delicado lo mantengo alto, incluso la cama, mire la cama, toda la, la altura de la cama, porque para evitar, porque el agua me llega hasta por acá, más o menos 70-80 centímetros. Ahí se ve la huella donde ha llegado el agua. Ese televisor no lo prendo sino únicamente para las noticias. No más, no veo de, de esas otras eh, novelas ni nada, solamente lo prendo en noticias y no más. Eh, guardo cositas, que yo, a pesar de, pues guardo cositas, que soy un poquito creyente. Eh, entonces a veces manejo cositas de, así como lo ahí, están, tenemos la madre Laura. Tengo camándulas, no sé qué sea, a toda hora pues están pero mantengo las camándulas. Soy hincha de la Selección Colombia, también la tengo ahí. Pienso que, que este equipo pues puede ser fructífero alguna vez, ¿cierto? ¿Qué leo? Leo, por ejemplo, de situaciones del, de, del Plan de Desarrollo Local, Nacional. Eh, municipal. Aquí tenemos este libro, me lo encontré por allá en el reciclaje, La vuelta de la tuerca. Me lo he leído dos veces y, y es que tiene un contexto importante porque es como la vuelta al ser humano. y Entonces en la tuerca hay veces que da y da vueltas y da vueltas y da vueltas y no pasa de ahí, cuando decimos que se robó la, la, la rosca. Eso gira y gira, gira gira, o sea, a veces el ser humano también se pone en esa situación de que voltea, voltea, voltea y no, y no concreta, no llega, ¿cierto? Es un juego, es un juego, es un juego construido con, con, con un arma todo Es lo que sería el parque de de residuos sólidos de la comuna 11, que debe tener un área de 6.400 metros cuadrados para poder manejar todo lo que se está manejando. Se, se hizo así con, con el armatodo, puede ser un juego, un juego hecho en realidad, porque ante la falta de dinero para pagar un arquitecto y todo esto. Eh, porque esto es de arquitectura, entonces yo dije, voy a buscar la posibilidad de comprar elementos que me den para mostrar qué es lo que nosotros queremos. No es una situación arquitectónicamente organizada, pero sí está plasmado lo que se requiere y las medidas que se requieren. Dos cosas, la primera es que debe quedar en la Comuna 11, yo pienso que hay dos sitios nada más, que uno es Naranjal, porque el decreto 309 habla de que sea en Naranjal, pero no, no en la parte que se inunde. Yo no quiero que sea en la parte que se inunda, que es aquí donde, donde lo tenían estipulado, como la parte más vulnerable. Entonces, como ellos creen que el reciclaje es vulnerable, entonces lo, lo tiraron para acá. Eso fue una buena, una buena conquista, conseguir que al menos quedara acá, que no estaba. Pero ya peleamos, entonces, porque no, no puede ser soterrado ni, ni donde se inunde. Hay que buscar también, pues, que tenga un trabajo digno. Entonces, pensamos que era en otro sitio, Aquí hay el mismo barrio, pues ellos dicen que no porque las construcciones que van a hacer son de estatus 6. Buscamos otro sitio que fue los colores, los colores de la comunidad por desconocimiento de lo que es un parque, un parque industrial no aceptaron que fuera allá. Buscamos, tenemos otro sitio aquí en el triángulo que yo lo llamo el parquecito del triángulo de, de, de Arrabal, que es un espacio que está bastante grande, tiene más o menos 6.800 metros podríamos compartirlo con otras, con, con otras eh, organizaciones ambientales. Yo soy partidario de que la innovación de la ciudad no está en hacer cosas bonitas y sacar lo que está. Hay es que hacer las cosas bonitas, pero con la gente que está en su mismo entorno. La primera es que haya que cumpla Gaviria, que la, que la de Gaviria cumpla con la promesa de campaña. La promesa de campaña es que en el plan parcial de Narajal quedaba el centro, el parque industrial de residuos sólidos. Esa es una, esa es la promesa de campaña. La otra es que el decreto 1309 dice que tiene que quedar al centro de, el centro del parque industrial de residuos sólidos. Entonces, es hacer, es que simplemente es cumplir la ley, es cumplir la ley. No, no tienen que mirar más nada, no, no tienen que dilatar tanto la situación, sino cumplir la ley, cumplir lo que hay que es un cumplimiento legal.